Bien, pues mirad, el poste está más o menos bien, tiene como los dibujitos así bastante trabajados. Eh, no pasa nada si hubieran puesto también algunos como cuadraditos. Y si os dais cuenta, en algunos casos están, sí, están más o menos bien orientados y todo. Sí, están orientados los jugadores y eso. Los objetivos lo han puesto muy claro y muy concretos. Los motores, los de consecución y eso está muy bien. Y como por defecto por ponerse porque así en general pasa el primero y está bastante bien es que aquí cuando ponen igual que aquí ponen un logo un, una calificación del juego y dicen el porqué pues lo mismo para esto quitar los que ponen gasto energético tal y, y dejarlo esto y decir el porqué ¿vale? Es decir, 130 pulsaciones porque es muy activo, intensidad pues porque creemos que en esto tal y cual pero muy operativo, muy eso, o sea un cuadradito para cada historia de estas y no olvidéis que se pueden poner dos pósters, o sea podéis poner dos, o el póster puede tener dos hojas o sea, una hoja y otra y luego una cosa que no quiero que olvidéis es que, eh, estos han hecho bien, me parece correcto lo que han hecho el poner esto así poner primero el póster y luego el ese, pero daba igual que lo hubiesen dejado así ¿vale? y cuando y cuando luego expongamos el juego motor 1 pues lo que hacéis es los póster y cosas del juego motor 1 los, poned, los ponéis primero antes que el juego motor tradicional ¿de acuerdo? Eh, por lo demás vamos a empezar ya y tenéis pues eso vamos a intentar estar como unos aproximadamente 9 minutos, 10, una cosa así Venga, empezar rápido Vale, eh, nosotros vamos a jugar Al juego de las cuatro esquinas ¿Vale? El objetivo motor Va a ser mejorar la capacidad física De la velocidad eh, Como objetivo de consecución Es ocupar una de las esquinas Libre Y el objetivo meta es conseguir Más puntos que el resto del equipo ¿Vale? Eh, la puntuación vamos a llevarla con los aros Cada aro son cinco puntos, ¿vale? Porque habrá conos que valdrán más que eso, vamos a ir metiendo como variante. Y eh, se trata de que os voy a dividir en grupos de cinco ¿vale? Y vais a ocupar una de la esquina. Cada silbido tenéis que moveros sin poderos quedar en el sitio en el que estáis, ¿vale? Que se queden en el medio, si tiene puntos, se le restan cinco puntos. ¿Está bien entendido? ¿Sí? Vale, pues voy a dividirnos por equipo. Acordaros de los grupos, ¿vale? Para luego llevar la puntuación. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 ¿Te alguno? 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ¿Vale? En el cono rojo, dos cono azul, tres cono verde, cuatro cono amarillo y el cinco en el medio. ¿Eh? Vamos. No, yo por eso le contesté. ¿Y qué era eso? ¿Qué? ¿Qué no, no, que te Toma, a bien, no, no, no, este no, tu trabajo. no, no, luego me dice no, no, Ocupar ese El se pone, se pone, se pone, y nosotros tenemos que a la vida. ¿Vale? Todo el grupo, buena pregunta. Ahora tiene que todo el grupo. Tú es el último que ¿Vale? Sí, no hay All uh -huh. Yeah. Muy bien.